conocido por su acrónimo, Crical. Crical se instala en Chile el 12 de mayo de 2014, comisionado por Hanban, la Oficina Internacional de la Enseñanza del Chino Mandarín como Lengua Extranjera del Ministerio de Educación Chino. Entre sus principales objetivos está coordinar las actividades de los Institutos Confucio de América Latina para la difusión del idioma chino mandarín y la cultura china. esa labor ha permitido que las chilenas y chilenos podamos conocer a importantes figuras de la literatura, cine y medicina china. Para profundizar en el impacto que ha tenido esta labor en la relación de China con Latinoamérica, pero particularmente con Chile, conversamos con su director, Roberto Lafontaine, y su subdirectora, Sun Mingyang. Roberto, ¿cómo valorías la labor desarrollada por Crical desde su instalación en el 2014 a la fecha? Yo te diría que el balance de estos años ha sido el aportar a la cultura, el aportar a la academia en las universidades, en que están los institutos Confucio, pero no solo dentro de las universidades. Yo siempre he sido muy contrario a que los institutos Confucio queden dentro de las universidades sino que eh, tengan extensión con la comunidad donde está inserta la universidad. Y eso se ha logrado muy bien en todas partes, te diría yo, que salvo uno o dos institutos con función en América Latina que han estado más encerrados dentro de su universidad, el resto han sido muy, muy abiertos a la comunidad en que están, digamos. Y, y eso ha sido muy, muy importante. O sea, el hecho que normalmente por año casi... 800.000 personas, incluso más, a un millón, participen de actividades eh, culturales, ¿sabes? no estoy pensando solamente en los cursos culturales de los institutos Confucio, ha sido muy, muy importante. En ese sentido, Sun Mingyan, según tu perspectiva, ¿qué rol ha jugado Crical en el intercambio cultural entre China y Latinoamérica? Creo que Crica es como una ventana que ayuda al pueblo latinoamericano a conocer China y su cultura. Y también es como un puente que combina la amistad entre el pueblo chino y el latinoamericano. Respecto a este papel de puente cultural que menciona Sun Min Yang, si pudieras desagregar los intercambios producidos a lo largo de estos años, ¿Cuáles serían los hitos que destacarías, Roberto? Sin duda alguna la avenida de, de tantos escritores famosos, digamos eh, como Moyan, digamos que estuvo ahí mismo en el Congreso, eh, de cineastas famosos digamos, que, que mostraron sus obras, incluso algunos que han tenido un oso de Berlín, digamos, festivales internacionales. Y yo creo que el hito ha sido que se conocieran, conocieran dos realidades distintas. Los chinos conocieran los escritores, poetas y cineastas latinoamericanos, eh, intercambiaran ideas. Yo creo que eso ha sido el gran aporte. Yo te diría que el intercambio de ideas ha sido el gran beneficio cultural de Crical durante estos años. Digamos. El intercambio de ideas, mira no solamente, sino, si, si lo, como dices tú, lo desagregamos, no solamente entre cineastas, entre poetas, entre escritores, también entre profesores. Entre profesores que, chinos que venían acá con una mentalidad de enseñar y se encontraron con una mentalidad muy distinta para recibir ese conocimiento. Y... Que eso implica una, como te dije, una bidireccionalidad también. Ellos estuvieron acá, aprendieron de la cultura latinoamericana, volvieron con ese conocimiento. Y de los profesores locales y de los alumnos locales que aprendieron de esos profesores chinos su cultura, su manera de ver la vida, su manera de enfrentar lo, lo, los problemas, etc. Yo creo que eso ha sido el gran, el, el, el gran eh, éxito. Mira, yo siempre he dicho que el idioma no se puede enseñar si tú lo enseñas eh, sacado fuera de la cultura. El idioma y la cultura tienen que ir juntos. Eh, tampoco las relaciones entre países deben dedicarse solamente a la parte comercial, porque hay muchos malentendidos que, que se sube, que subtraen de, de, de eso. Por eso también hemos hecho mucho de llevar gente a China, digamos, de autoridades, de universidades, de alumnos, sobre, solamente chilenos, alumnos, profesores de los institutos Confucio han ido en estos últimos 10 años casi 1.200 más o menos entre alumnos y académicos, además de los que han venido de allá. Entonces eh, yo creo que ese intercambio es lo que genera una sinergia, en buenas cuentas, una sinergia cultural, académica y de conocimiento entre los pueblos, que es lo principal. Y para ti, Sun Millán, ¿por qué es importante promover este tipo de intercambios? Para mí, no es la primera vez que uh, vivo en Chile y trabajo en, trabajo en Chile. Hace 10 años atrás, yo trabajaba como profesora de chino mandarín en el sur de Chile, muy sur, en, en la ciudad, Puerto Nadares. Siempre hace mucho frío, pero muy pintoresco. Una cosa me que, me queda una impresión muy profunda, hasta hoy día, cuando llegué a la clase por la primera vez, uno de mis alumnos, más o menos como ocho años me parece, se arrodilló para mí. Y ser honesto, estaba un poco sorprendida y confundida y no lo entiendo por qué ese ese chico hizo esto. Entonces yo uh, le pregunté y el niño muy cariñoso me dijo que, profesora, le quiero, le quiero de verdad y espero expresarle mi cariño y mi respeto a usted. Yo he visto las películas chinas, yo sé que ustedes chinos expresan esta como uh, etiqueta, sí, como etiqueta a quienes se respeta. Yo le expliqué muchas veces que fue una etiqueta sí, pero en la, en la sociedad feudal de la antigüedad de China. Pero ese niño se sintió un poco confundido también. Entonces, de, desde ese entonces, me he dado cuenta, uh, me he dado cuenta más profundamente de la importancia del intercambio lingüístico y cultural. Así, después de la fundación de CRICAL, hicimos tantas actividades culturales. El único objetivo de nosotros es promover el conocimiento y el entendimiento mutuo entre países. Estamos conversando con Sun Min Yang, subdirectora del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina, CRICAL, y con su director, Roberto Lafontaine. Y cuatro, cuatro, tres, ah, mañana. Mañana. Ambos han mencionado la importancia del aprendizaje del idioma chino para lograr estanciado conocimiento y entendimiento mutuo. Roberto, ¿cómo crees que ha ido evolucionando el entusiasmo de los latinoamericanos y chilenos por aprender el chino mandarín? Ha ido creciendo exponencialmente. Imagínate en el Instituto Confucio de Santo Tomás que partió el año 2007, habían primer curso fue de 85 alumnos, una cosa así. Hoy día van en casi 6.000 alumnos por año, digamos. O sea, y, y eso en cada Instituto Confucio hay unos que tienen números más chicos porque no todos están en las grandes capitales ni en las grandes ciudades, digamos. ¿te fijas? Eh, el instituto Confucio de la Universidad de Santo Tomás eh, la gran ventaja que tiene que está presente en casi todas las ciudades donde la universidad está, entonces no está concentrado solamente en Santiago Viña. ¿eh? Y hay institutos confucios como el de la Universidad Estadual de San Pablo, que está también como en 14 ciudades y pueblitos donde la Universidad del Estado de San Pablo tiene... Entonces ha crecido enorme, enormemente ha enormemente porque ha habido un interés, no solamente uno piensa, mira, voy a, van a aprender chino aquellos alumnos jóvenes que les interesa eh, comerciar o llegar a tener una carrera, poder ir a hacer a China, por supuesto que hay un montón de eso, y hay niños chicos también que parten estudiando en la básica, en la primaria, pero también hay gente adulta, eh, gente sobre los 40, que les interesa por cultura, y gente de adulto mayor, que más que aprender idioma, les interesa conocer la cultura. Entonces, eso ha sido una evolución entre tener alumnos, pocos alumnos, eh, solamente aquellos interesados en alguna relación con China, ya sea comercial o por estudio, a tener a gente que le interesa por cultura, gente que le interesa eh, porque pueden ver un futuro eh, en, en eso, y otros que simplemente... Eh, ven una posibilidad de poder diversificar su currículum eh, a futuro. Digamos. Esta diversidad de públicos que mencionas y la complejidad intrínseca del idioma chino-mandarín, que muchas veces genera anticuerpos, supone un desafío al momento de implementar metodologías de enseñanza. ¿Cómo han trabajado este aspecto? Hay gente que piensa que para enseñar chino-mandarín tienes que ser chino. Eh, como si para de enseñar francés o inglés, tienes que ser o francés, o británico, o americano, o australiano. El problema es que un idioma occidental tiene una, un, un universo, digamos, que es similar a nosotros. El idioma chino no lo es similar a nosotros. Y en las universidades chinas le enseñan al alumno cómo enseñar chino partiendo de la base de la estructura de ellos. Los latinos somos muy distintos, incluso a los europeos, en nuestra manera de aprender, de, de ver las cosas, de ver el mundo, etc. Es por eso que hemos hecho nosotros mucho hincapié en la capacitación de profesores locales. ¿A qué me refiero con profesores locales? Aquellos profesores que estudiaron en China, pero son latinoamericanos. Para mí, quien mejor puede enseñar es un profesor local. Hay profesores chinos, como Sun Chintang, que lleva muchos años y tiene conoce muy bien la mentalidad latinoamericana, por lo tanto, se adapta muy bien a ese conocimiento. Pero hay profesores que los envían recién, sin jamás haber salido de China, o alumnos que recibimos nosotros, que están estudiando para ser profesores de chino como lengua extranjera, que no han viajado jamás afuera, no tienen idea de lo que es la cultura latinoamericana, tienen un choque ellos, primero que nada, para entenderlo no hablan bien ni español ni portugués. Obviamente que es un problema. Sin duda alguna que es un problema. Muchos de los libros y el material didáctico que se, había, se ha construido en la central de los institutos Confucio es pensado con una base china. Y no funciona necesariamente bien en América Latina o en otros países. Da tu experiencia como profesora del idioma chino mandarín en Chile. ¿Cómo lo ves tú, Sun Yang? Yo creo que para la enseñanza o el, para el aprendizaje de un idioma, no solo de chino, sino que todo, para todos los, los idiomas. Lo más importante es no se puede separar de su cultura, porque si solo estudiamos el idioma y separados de la cultura serán más um, aburridos y también no va a entrar en en el núcleo, en el esencial de su, de, de, de su cultura y su carácter. Entonces yo creo que primero es de, tenemos que combinar carácter chino, o mejor dicho, el idioma chino con la cultura. Los dos juntos será más interesante. Y um, normalmente no quiero decir que chino es difícil para ustedes, pero es muy, muy distinto para ustedes, sí porque somos diferentes sistemas de, uh, de, de, de lenguas lingüísticos. Entonces, yo creo que al principio para entrar, sí, es un poco difícil, o, uh, debe tener paciencia, pero cuando entrar poco a poco y mientras tanto estudia la cultura, será más interesante. Y claro, como usted dijo, que es muy diferente en China y en Chile o no solo en Chile, en América Latina, el estilo de los alumnos en China, antes de ver los niños, son más obedientes y aquí son más libres. <ríe> pueden jugar en la clase, pueden contar, pueden um, de repente levantar uh, a pie <ríe> Así es la clase en, en, en América Latina. Uh, creo que um, los latinoamericanos son más creativos. Son más alegres. Entonces, en la clase necesitamos utilizar los métodos más uh, positivos, más, uh, más alegres para enseñar a los alumnos. Por ejemplo, uh, una mitad enseñamos el idioma y una mitad enseñamos canciones, bailes. Eso, es especialmente para los niños y los jóvenes, son muy útiles. Y uh, ahora. Uh, utilizamos muchas maneras, uh, o mejor dicho, muchas técnicas uh, uh, de, de, de, de la computadora. Podemos uh, proveer muchos videos o uh, pequeñas películas en la clase para uh, atraer la, la atención de los alumnos. Respecto al trabajo que han desarrollado, tanto en el ámbito de la enseñanza del chino-mandarín como en el intercambio cultural, ¿cómo Crical puede aportar a la imagen país de China y al mayor conocimiento de los pueblos, en este caso entre China y Chile, Sun minyang Como saben, Chile y China son dos países que están geográficamente muy separados, muy lejos. Para la mayoría de las personas que nunca han visitado a China, China puede ser un país remota, misteriosa o por otro lado pueden tener la idea de que tiene un desarrollo económico muy rápido. Cuando mencionemos a China, podría pensar en la Gran Muralla, en la uh, Ciudad Prohibida, la economía, es el, el comercio, el Confucio o conocer a Jack Chen o Bruce Lee. Sí, esos son como signos de China, pero esto no significa todo de China. Entonces, uh, esperamos y hemos tratado de presentarles una China y su cultura más integral, más objetiva, más verdadera y más uh, vívida. Creo que uh, una comprensión integral y de múltiples ángulos puede ayudar a construir una verdadera amistad entre ambos pueblos. En 2020 celebramos los 50 años de relaciones bilaterales entre Chile y China. Para ir cerrando esta conversación, Roberto, ¿cómo crees que Crical podría contribuir a mostrar una imagen más moderna de China más allá de las preconcepciones tradicionales? Yo siempre he dicho que no podemos quedarnos en mostrar a China con la ópera china y el baile de, del león y del dragón, digamos, porque eso es un estereotipo, es como mostrar a Chile con la cueca y el baile de la tirana, por decir algo, digamos. Fijas, eh, Es parte de la cultura, pero China es mucho más que eso. China es tecnología, China es diseño, China es computación, es arquitectura, eh, son nuevos medios de transporte, etcétera. Eh, yo creo que eso es lo que tenemos que mostrar. O sea, la idea, y, y vuelvo atrás un poco, de, de, de los cineastas, de juntar a cineastas y escritores y poetas fue precisamente eso, mostrar las dos realidades. América Latina no es la de los 60 ni de los 50. Eh, China no es tampoco la de los 60 y de los 50. ¿no es cierto? Y menos la de hace 300, 400 años atrás. ¿verdad? Entonces hay que mostrar la, la tecnología. Yo soy muy partidario de poder mostrar. Nosotros lo hicimos en Cricall y en eso hemos aportado algo que no se había hecho, no a ningún embajada ni agregado cultural había traído grupos rock. Nosotros trajimos un grupo rock a San Pablo una vez y un grupo rock chino a Medellín. O sea, hay que mostrar la cultura actual china. El diseño chino, que es muy interesante, tú, tú lo debes haber visto en Beijing, digamos, eh, la arquitectura china, o sea, mostrar las, las obras de arquitectura y de infraestructura. Yo creo que eh, ese tipo de cosas es, es, eh, es lo que nosotros tenemos que aportar. Eh, la cultura tradicional es una parte y es inherente al, a todos los países y es importante mostrarla sin duda alguna, pero no nos podemos quedar ahí. Muchas gracias Roberto Lafontaine y Sun Millán por conversar con nosotros.